Bueno, les quería mostrar un poquitito lo que es el acceso a, a la página de AESA, es un infierno. Luego les voy a decir quiénes los pueden ayudar a esto, lo voy a dejar en la descripción y haré un video distinto. Estoy aquí, y bueno, aquí les informo un poco de cómo hay que hacer esto. Yo ya tengo el usuario y la contraseña, que me lo ha facilitado una de las empresas que gestiona cursos de drones, etcétera, porque ha sido imposible. Les dejaré todos los datos, vamos tranquilos. Vamos a hacer como que soy un usuario cualquiera, una persona que se quiere registrar como operador de drones, ¿vale? Voy a hacer el registro. Acá le doy continuar. Tipo de documentación, inicial, modificación, indicar los cambios de condiciones en la declarada. Iniciar. O, el operador de UAS elige notificación por comparecencia electrónica obligatoria en caso de personas jurídicas. No es mi caso. El operador de UAS declara que dispondrá de un seguro de UAS adecuado para cada vuelo realizado en el marco de papapá. Esto ya mismo a esa a, tiene una información que no se necesita eh, tener seguro, pero le voy a dar ok. El operador de de le todo el personal que participa directamente en las operaciones tiene las competencias adecuadas para sus tareas y UAS ser piloto únicamente de piloto de distancia en el nivel de competencia de acuerdo de UAS operador. Le pone... Vamos a ponerle que sí también tipo de comunicación. El operador de UAS conoce y acepta la. El operador de UAS elige notificación por comparecencia obligatoria en personas jurídicas. El operador de UAS conoce y acepta la política de privacidad, protección de datos, etc. sí. Hay unos un segundo. A ver dónde está. No, tampoco. con chinchina Acá. Vale, como les iba diciendo, le damos sí a todo esto. Vale, es inicial, que es la primera vez que lo hacemos, le damos a todo esto. Y generar comunicación. Siempre estas, estas son unas historias, en vez de dar, autorizar, ok, siguiente, generar comunicación, o sea... Es una estupidez, siempre es una estupidez, una tras de la otra. Visualizar comunicación en PDF. Claro, una vez que hacemos esto, como no tenemos la firma electrónica, lo que hay que hacer es descargarlo, ¿vale? Y lo que nos decía antes, hay que firmarlo y enviarlo a alguno de los lugares. Entonces, bueno, lo abrimos. Y aquí tengo bueno datos que después voy a, a tapar alguna cosa en la edición. Y, y, y bueno, esto lo tengo que, que enviar. Ponerle una firma y enviarlo. Acá está, bueno, en inglés, en castellano. Todo esto lo tengo que meter en un pendrive y llevarlo y firmarlo. Eh, lo único que, bueno, tengo mal una dirección. No me ha dejado cambiarla. Debería cambiar esa dirección. Pero bueno, también me llegará por email y lo lo imprimiré en en el mail. Así que acá lo tengo. Y el registro como operador de sistema de aeronaves no tripuladas. ¿vale? Eh, les voy a dar todos los, los mecanismos, los nombres de la empresa... ...el número de teléfono que les puede hacer a todos aquellos que no han podido ingresar a la página de AESA... ...como le pasa a muchísima gente, como me ha pasado a mí... ...para que lo puedan hacer. Aquí lo ven, ya me lo enviaron en PDF. Yo esto lo, lo que voy a hacer es imprimirlo... Y, ...y enviarlo a las direcciones donde los tengo que enviar de registro... ...y bueno, luego me lo enviarán de vuelta. Procedimientos incluidos, ta ta ta... Tienen un montón de, de aplicaciones, y de registro, vídeo para incluir esto. En la misma página de AESA les pone varias cosas por hacer. Pero siempre es complicadísimo porque miren lo que es para todo, hay algo, ¿no? Entonces, bueno, acá voy a poner contactar. Vamos a poner mis datos. Uh -huh. Le voy a mandar a este mail. En vez del de tu dron. Registro, matriculación de aeronaves civiles. Drones, formación, ta. A ver si hay otro que sea más adecuado. Cuestiones, aviación. pues también estoy haciendo unos cursos. Pero bueno, vamos a poner acá la explicación. Eh, me enviaron en PDF el registro como operador. Y deseo saber de debo enviarlo luego de firmado y como en la ciudad de alicante vamos a ver si nos contestan. acepto la política a ver si puse todo acá ta ta, ta, ta, ta. Doy mi consentimiento que me equivoca si CAPCHAT 11 más 3, ja, y acá por vale. y enviar. Gracias por enviar su consulta, papá. Pa, pa, en breve me contestarán, perfecto. Entonces, bueno, esto es un tema de los cursos, esto es lo que acabo de hacer, y lo tengo en PDF, supuestamente. Lo tengo que enviar, ahora voy a buscar, no los quiero cansar con el video, pero sé que en alguna parte ponía a dónde tengo que enviarlo. Guía de registro como operador. A ver si lo decía aquí, en la guía. En caso de no tener primer paso alta sin certificado digital. Acá lo pone. Introducir todos nuestros datos y nos observamos que en ningún campo obligatorio esté vacío. En el caso de acceder sin certificado digital, hacemos clic en si sugeres alguna incidencia etcétera, última versión java pa, pa, pa, pa, pa. segundo paso registro un operador de Google, acceso con certificado pum, pum. Eh, acceso sin certificado digital esto es lo que nos interesa en este caso en caso de sin certificado digital no podrá firmar genera y descarga el certificado de forma directa tiene que descargar el justificante de material de registro, firmarlo manualmente y presentarlo en cualquier oficina de asistencia en material de registro puede encontrar un buscador de estas oficinas aquí. Vamos a ver, le doy clic. Vamos a encontrar una oficina. Oficina más cercana, escribe una dirección. Eh, la avenida Costaranca, 137. Administración. ...el estado, administración autonómica y yo qué sé, papá. La con yo qué sé, autonómica, a ver. Ah, ¿en correo se puede hacer? Buenísimo. A ver. Si lo puedo hacer en correos es lo único bueno que he visto en esto desde hace un año. ¿Qué pasó? Oficina más cercana. A ver si tengo que poner acá eh, un código postal. Y local, correos. Canales de atención 0.60 web Me lo voy a apuntar esto. El 0.60. Y ya veré que hago nuestras oficinas de atención e información al ciudadano oficina de atención e información al ciudadano donde empleo público ayuda trámite mirá lo que es esto o sea es un imposible un imposible pero bueno todos violencia de género otros extranjería información y registro general a ver vamos a darle acá un resultado calle ramón de campo amor san juan de Vicán. Ah. Ah, mira dónde está. Ya sé dónde es esto. Bueno, me voy a apuntar esto. Es en San Juan Pueblo. A 8 kilómetros de acá o menos. Campo Amor. 25. Información de registro. Ahí lo voy a llevar y a ver qué pasa. Calle. Además tengo ahí justo para imprimirlo Porque no tengo impresora Así que nada, voy a ir acá Y a ver qué pasa con esto Y ya les cuento si al final estoy registrado o no Vale, y eso es todo Vamos a esa Y les voy a dejar los datos de la gente que me hizo el, el usuario Y la contraseña porque me fue imposible hacerlo Así que Ahí les dirán el coste Les y les dirán si los pueden ayudar y qué más tienen que hacer. ¿Vale? Tu drone.